Carlos Acevedo está enfocado en Santos Laguna, no en la selección mexicana. Tras finalizar el partido de ida de los cuartos de final en Toluca, Carlos Acevedo atendió a la prensa de la capital del país para hablar del resultado del partido para los guerreros, quienes fueron superados 4 goles por tres en el Nemesio 10. Triste el resultado, pero creo que el equipo mostró mucho carácter, muchas ganas de trascender. Digo, nos vamos con una desventaja mínima a nuestra casa, pero con la ilusión intara de hacer un gran partido de vuelta, mencionó. Tras asegurar que él y sus compañeros están enfocados en su trabajo en casa, este próximo domingo en el Estadio Corona. El guardameta fue cuestionado también por la selección mexicana y el suspenso que hay en torno a su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Yo estoy ilusionado digo, todavía no se termina. Hoy voy a estar enfocado en la liguilla, en el partido de vuelta y lo que venga Dios dirá y el destino también. Cabe señalar que será a finales del mes de octubre cuando se revele la lista oficial de los llamados por el técnico Gerardo Tata Martino, cuando que es el 20 de noviembre cuando arranca la actividad de la máxima fiesta de fútbol en el planeta. Por otro lado, pesar de verse superados en el Nemesio 10 ante Toluca en el duelo de ida de los cuartos de final, técnico de Santos Laguna Eduardo Fentanes aseguró que sabrán revertir el marcador en su casa. En la liguilla hay que saber pasar los momentos. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, pero esto apenas es el medio tiempo. Hay diferencia de un gol y con nuestra gente lo vamos a sacar adelante. Bajo la misma línea mencionó que espera que se puedan corregir los detalles que tuvieron y enaltecer los buenos momentos por los que pasaron. Respecto a la expulsión de Juan Bruneta y de su ausencia para el duelo de vuelta, Fentanes mencionó que Cuenta con el plantel suficiente para suplirlo. Tengo 27 jugadores. Juan no jugó el último y lo ganamos. Contamos con plantel suficiente. Tenemos plantel que ha aguantado ausencias y tenemos opciones.